¿Qué pasa chavales? Sí, estamos en Dubai, ya hemos llegado Hemos venido aquí con GoPro y con Atlantis Que nos ha puesto esta pedazo de habitación Sí, está guapísima Para guapísimo. hoy, pero en el vídeo de la semana que viene Veréis el pedazo de upgrade Que vamos a hacer porque nos dejan una suite Así que stay tuned para la semana que viene Porque vais a ver una habitación de más de 10.000 euros Ahí lo dejo, no cuento sí. más Pero nos quedaremos ahí un par de días Déjame un segundo para enseñar un poco la habitación Tenemos el baño por aquí Con la puerta abierta Ahí baño y ahí ducha y ahí la pica. Por aquí tenemos a Juan. Un Juan incorporado a la habitación. Muy buenas, Muy chicos. Bueno, aquí estoy yo. Y lo mejor de la habitación, las vistas al... Golfo Pérsico. No os voy a mentir lo acabamos de buscar en internet porque no sabíamos cuál era. No estábamos seguros. Sabemos que aparte de Golfo Pérsico igual tenía otro nombre o sea no íbamos tan mal encaminados. Dicho esto los dos vlogs que se vienen van a estar grabados con la mejor cámara, relación tamaño, calidad y lo que te permite hacer la GoPro 10 que nos la llevamos a todas las aventuras para hacer snow, surf, mortales. Cualquier cámara, actividad que se mueva sí. un poquito y que necesitamos una cámara pequeña que grave de locos. La grabamos con la GoPro. Y el vlog entero estará grabado con esta GoPro 10 y otra que está en su funda ahora mismo. Muy ¿Dicho esto, Miquel? Ah, nos toca e -foil. Eso es. Nos va a hacer E-Foil. Empieza el blog de Dubai. ¡Bum! Vamos a hacer E-Foil. Para los que no sepáis qué es E-Foil, son estas tablas como que flotan por encima del agua con un pequeño motor abajo, que es lo que te da la velocidad para flotar. Nada, pero no, eso. Lo importante es que si no borro las tomas, porque es lo que suele hacer, le voy a enseñar un par de cosas, como siempre. Vale, este... vale. Bueno. No solo hacer esto, no solo hacer esto. Pero, Héctor, las tomas de Juan no las pones que se vean bien, ¿vale? vale que se vean bien, gracias. Y veremos qué tal lo hace. Hasta ahora no nos había salido nunca muy bien el e -foil. Lo hemos hecho un par de veces, creo. Yo en igual. condiciones Ay. de mar... Bueno, ya está habiendo excusas. Sí. Nosotros lo hemos hecho un par de veces. En condiciones de mar un poco picado. Y hoy, fíjate, está mega oh. pum, pum, pum, pum. Así que estoy motivado porque creo que nos va a salir mejor que hasta ahora. Y podremos aguantar todo lo que queramos por el agua oh, yeah. Va, vamos a darle. Tranquilos, ni un segundo, y hemos venido a hacer una cosa que nos motiva muchísimo. Pero que parece complicada, ¿eh? Parece ¿eh? complicado. Probando cositas nuevas: el e-foil y ahora esto. Hemos venido a una ola artificial, ahora os enseño cómo es. Como veis, no es una ola en sí, sino que hay corriente hacia atrás que sube. Que tú tienes que intentar mantenerte ahí. No sé si va a ser fácil o difícil, pero desde luego motivación no nos falta. Yo ya te lo voy a llevar puesto. Estamos ready, estamos muy ready. Ok, vamos a darle. Os voy a enseñar las tablas, porque no es como una tabla de surf que tiene quillas por debajo. Porque aquí, si tuvieras quillas, estarías tocando el suelo, básicamente. Lo que tenemos hoy es muchísimo más pequeño que una tabla de surf y sin quillas. Para que lo veáis puesto mis pies. Es prácticamente igual de grande que una tabla de skate. Vamos a por el primer intento. You have arriba. Lo he ido para arriba de milagro. First try, espero tener suerte. ¡Vamos, Alex! Es una sensación rara, la verdad. No ha aguantado casi, pero es diferente que surfear, seguro. Al no tener quillas, como que resbalas un poco. Esta actividad no la quería hacer, como ya sabréis, sufrí un accidente de ligamento, me operaron el año pasado claro. Y a los chicos les gusta ponerme a prueba siempre, les gusta ver cuánto resisto, a ver cuándo me quedo inválido Así que... Claro, ¿ahora qué tienes que decir sobre el e eh? ¿No se te da tan bien? <ríe> Vamos a echar un vistazo a ver cómo, cómo sale esto Ahora sí, ¿no? no venga Buenos días, nos hemos despertado a las 5 y media de la mañana para ver el amanecer al desierto, ¿todo cómo está Juan? Buenos días, motivado como siempre, despierto, me ha faltado café y todo ready. Let's go to see the desert, my friend. ¿Qué vas a hacer, Alex? Nos hemos despertado pronto para ver el amanecer desde el desierto, súper, súper bonito, y después tenemos unos buggies. Boom, boom, boom. Oh, boom yes. Por el desierto. Ok. Let's go. Estamos listos. Perdona, perdona, ¿sabes para, para el Burj Khalifa? ¿Sabes por dónde sería? Pero si nos acabamos de conocer, ¿seguro? Mm, me ha gustado. Uh, ¡Buah! Tengo arena por todas partes Literalmente ¿eh? Sobre todo los ojos, tío ¿Ahora ¿Ahora ¿No te ponías ¿verdad? para abajo eso? No, sí, sí, me lo he puesto para abajo Pero, pero, pero aún, no así, aún así Arranía, con el viento tío. entraba arena Sí, a mí me un poco las zapatillas, tío Heavy. Ha sido la puta polla ir con los boogies por el desierto. Para mí, sí. este es el desierto so far está más, guapo, más guapo que he sí. visto. El desierto de Dubai está muy guapo. Era, tiene, es que era perfecto. Tiene mucho potencial. Ojalá quedarnos más días. Sí. Había muchas zonas que parecían vírgenes, sin marcas, sin vegetación, era espectacular. Dicho esto, Alex ha conocido un amante, eso no lo has comentado. O sea, oh. Esperemos que no se enfade Paula, Ay. pero Alex ha tenido ahí algo fugaz y rápido en el desierto. <risa> Paula, porfa, o sea, de hecho lo habréis visto, me ha robado el beso. Sí, sí, es verdad. lo sí, que sea, robado. Lo no te enfades, Paula. Dicho esto, ahora sí. Nos vemos la semana que viene. No sé desde dónde. Pero see you on Sunday fuckers Ok. Chao.